Muy buenos días, bienvenidos un día más a un vídeo mañanero. Y bueno, ¿ha pasado algo? Pues claro que ha pasado algo, además bastante decente. Después de la velita, bueno, de la, de la velita, uy, digo yo, de la banderita que estábamos formando a lo largo del fin de semana, esperando ahí con tranquilidad a ver qué pasaba, anoche, anoche a las 9, antes inclusive de la apertura de futuros, ¡pum! Arriba. Y, bueno, pues de momento parece ser que quiere seguir. Pero mucho ojo. ¿Por qué? Primero, donde estamos, evidentemente, estamos en zona de resistencia, resistencia, resistencia, ¿vale? Como veis, he quitado los dibujos para que eh, hablemos de las cosas sin que, sin que nos envenenen eh, o sin que alguien se pueda confundir con las líneas que yo tengo, porque, claro, las líneas que yo tengo yo las conozco, y por muchas o pocas que haya, yo sé a dónde van. ¿bien? Entonces, evidentemente, está claro ¿vale? que estamos llegando a tocar una zona de resistencia importante, ¿vale?, Aquí, cuando se hizo el primer, se, se, se probó esa resistencia, ¿vale? Se rompió y se probó por primera vez, enseguida la perdimos. Y hemos estado bastante por debajo de ella. Hombre, no es que sea un grandísimo porcentaje, pero eh, la diferencia entre el mínimo y la zona de resistencia aproximadamente es de un 6,5%. Entonces, oye, es un porcentaje más que rico. Entonces, bueno, todo ese 6,5 lo hemos ido escalando, escalando, escalando, escalando, escalando poquito a poco. Eh, con una media de volumen, no es que sea brutal, pero bueno. Eh, interesante, haciéndolo crecer desde el, el fondo del final de año hasta bueno pues lo que estamos eh, generando ahora. ¿Y qué me interesa sobre todo ahora de este punto? Primero, que llegamos a una resistencia, clarísimo. Segundo, nuestro RSI ay ay, ay está un poco, un poco en puntos de desgaste en cuatro horas. ¿Cómo está en una hora? Vamos a ver lo que también es interesante. De momento ya tenemos la primera divergencia. ¿Y qué significa que tenemos la primera divergencia? lo vemos aquí vemos cómo los máximos ascienden y ah, tengo que poner esto no queda y los y los máximos aquí en el RSI también descienden por otra parte también vemos cómo el volumen desciende con lo cual tenemos una doble divergencia seguramente habrá más indicadores en las cuales igual aquí lo tenemos también hay divergencia eh, Bajista. Es una divergencia pequeña, inicial, eh, y las divergencias ya sabéis que no tienen por qué cumplirse, pero sobre todo cuando coinciden con una resistencia y empezamos a generar divergencias bajistas en una hora, lo más probable lo más probable es que vayamos a soporte. ¿Cuál es el soporte que tenemos? Bueno, pues tanto en una hora como en cuatro, por eso me voy a cuatro horas, vamos a quitar otra vez todas las líneas, ¿Vale? La zona de soporte es toda esta zona que tenemos aquí, ¿veis? Este pico, este pico, este pico. Desde este cierre que tenemos aproximadamente en 16.932, aproximadamente, ¿vale? Toda, toda esta línea que hicimos aquí de aburrida, ¿vale? De medias de 4 horas, bien, plaf, arriba. Ahora, ¿qué problema hay en todo esto, aparte de la divergencia? Pues muy sencillo. Estamos diciendo que tenemos un soporte en 16.935, vamos a dejarlo en 35, ¿vale? Bueno, pues vamos a los futuros del CME. ¿Qué ha pasado con los futuros del CME? Pues que han abierto y han abierto al alza. No hay gap, no existe gap, aunque aquí ya tenemos mecha, es decir, no, hay, no, ha, no, ha habido, no ha habido gap intermedio, ¿vale? Con lo cual, oye, perfecto, todo perfecto, no hay... está limpio. Con lo cual, ¿qué es lo que debemos esperar? al menos es lo que yo creo, que vendremos a apoyarnos en toda esa zona. Viéndolo desde la parte que hemos estado viendo estos días, con dibujitos, vamos ya nuestros dibujitos, ¿vale? veíamos que teníamos esta línea de tendencia, tenemos 1, 2, apoyo, 3, nuevamente apoyo, 4, no ha llegado al apoyo, con lo cual probablemente si se venga a esa zona o a la línea de tendencia. Vamos a verlo, vamos a verlo. Que ya remata y se queda arriba y hace aquí una banderita. Oye, genial. Sería a partir de ahí intentar buscar una, un, algún tipo de corrección, ¿vale? Los que lleváis ondas de Elliot, a ver si nos pegáis por ahí los gráficos, que yo sé que sois unos monstruos y lo hacéis muy bien. Entonces, pues tampoco mucho, mucho más que añadir. Vamos, muy bien. Hemos pasado la línea roja que teníamos pendiente, es decir, el inicio a tocar, prácticamente ya lo hemos tocado, la zona de resistencia siguiente que tenemos, ¿vale? Que está comprendida... Entre los 17.300 y los 17.500, cosa que es muy buena, ¿vale? Ahí lo vemos, ¿vale? Esta línea de máximos, máximo, máximo, máximo. Bueno, pues a ver si conseguimos eh, hacer banderita en esa zona, pero claro, tenemos los RSI súper desgastados y en diario acabamos de pasar la zona del 50% de RSI con estos, el impulso de estos dos días. Entonces, bueno, posiblemente tengamos un apoyo y a ver si sigue subiéndose. Estaría bastante, bastante bien. Ir a intentar, por lo menos, a lo que es la resistencia principal más importante, que está en la zona de 18. Bien, dicho esto, bueno, pues eh, a ver cómo abre el SP500. Es muy importante porque el SP500 también se enfrenta a que está en esta zona de resistencia, lo que fue soporte en todas estas zonas, resistencia, resistencia, soporte, soporte, soporte. Ha sido resistencia ahora, está intentando atacar la parte superior. Bueno, pues si pasa esa zona de 3.900 y la revienta pues y se nos va a las 4.000, pues, oye, pues sería un movimiento muy, muy bueno. Pero recordar que igual que hemos comprado siempre, ¿no? De forma escalonada tenemos que vender de forma escalonada. Recuperar liquidez, que luego vienen las madres mías. ¡Ay, no! ¿Por qué no vendí? ¿Cuánto tenía que ver de beneficios? Esto en cuanto a los cada Trading, evidentemente los cada hold, nada. Ethereum, por su parte, bueno, pues llegando a una zona igual de resistencia, ¿veis? Que tenemos aquí máximos. Toda esta zona de máximos, toda esta zona de apoyo. ¿Vale? Si lo vemos, ¿veis? Máximos, apoyo máximos, bueno, pues ha llegado a ella, vamos a ver con qué ganas, con, eh, aquí hay un poquito más de fuelle en RSI, al menos en diario, pero claro, en cuatro horas, si nos fijamos, igual, estamos fuera ya de rango, con lo cual, pues lo más probable es que tengamos a partir de ahí un retroceso más mayor o menor, o por lo menos una banderita. El total market subiendo muy, muy, muy bien, la dominancia de Bitcoin cayendo a la línea de tendencia, a la zona que teníamos <risa> más, bueno, ya la tenía marcada aquí. ¿Vale? En este, en este cruce. Pero claro, la, como los dibujos nunca son exactos... Bueno, pues no se nos ha venido de momento ahí. Bien, perfecto, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, vamos primero el dólar index... Que está apoyándose otra vez en la zona, en línea roja que teníamos marcada. Zona de 103. Que las altcoins... Bueno, primero, los cortos de Bitcoin siguen cayendo. A cuidado cuando lleguen a la línea. Pero hay algunas altcoins pues, que están bastante interesantes. Están ahí sacando... Venido, círica Ayer subió, hoy vuelve a subir. Otro pepinazo. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Es muy importante que, que estas estén eh, reclamando zonas superiores. Esto nos hace que tenga todo más consistencia y, sobre todo, que si tiene que venir una caída, todo lo que recuperemos al alza, ya sabemos que lo perdemos en 10 minutos. Eso ya lo sé. ¿vale? Pero todo lo que tengamos al alza nos sirve de colchón para la posterior eh, caída que pudiera venir por la razón que fuese. Cualquier otro cisne enero de los que estemos pendientes en todo el mercado. Eh, Solana, muy bien. Otro 13%. A lo tonto, a lo tonto Fijaros cómo va. Ha hecho su doble techo, perdón, su doble suelo. A partir de ahí vamos a ver si va pasando zonas de resistencia y qué pasa con la media del canal, ¿vale? Yo no creo que pase de la media de 100 y toda esta zona que tenemos aquí en la zona de 20, ¿vale? Yo lo dudo bastante. Pero oye, ojalá, ojalá y enhorabuena a los premiados que seguís ahí. Filecoin también un 9%. Eh, más <ríe> Crypterium, Cardano, ¿vale? Cardano que la veíamos ayer. Eh, Hablábamos de la media de 100 y efectivamente ahí está con ella, le gusta la media de 100, la ha tocado, evidentemente que la pase a la primera ya sería de libro, pero muy atentos a lo que es la línea de tendencia en la zona de los 0.37, ¿vale? Ahí hay que estar bastante, bastante atentos. Eh, por lo demás, bueno, vamos a ver cómo va el mercado, esta tarde analizaremos lo que pidáis, eh, tengo varias cosas pendientes por ver y las veremos esta tarde, así que chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.